Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este debate es de lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, a través de los 910 del aire en la ciudad de Medellín, La Voz del Río Grande. Los domingos en vivo en directo por y todas las transmisiones de fútbol con Nacional. A esta hora ya estamos enlazados con La Voz del Río Grande porque acabamos de terminar la transmisión de fútbol profesional y aquí eh, proseguimos en el debate para la radio y en el debate para televisión. Pues bien, hoy tenemos que decirle que Atlético Nacional acaba de empatar el partido en condición de visitante en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Cero Nacional, Cero Junior. Ya vamos a hablar del juego que empató Nacional, donde tuvo muy pocas acciones, donde muy pocas llegadas realmente. El equipo Atlético Nacional, digamos que se comportó bien en defensa, que ha sacado la valla en cero, ha sacado el empate. Y esto es meritorio arrancando los cuadrangulares, porque el jueves nacional se medirá acá en el Atanasio Girardot frente al Deportes Tolima. Pero esto vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora quiero invitarles para que marquen nuestras líneas telefónicas ya y participen de los premios. 232-4604, las líneas telefónicas, y el 01-8051. 5015 para que llamen desde cualquier rincón del país y hoy tenemos una cantidad de, de sombreros para damas para el día de la madre hoy le vamos a dar todas las mamás así que pueden marcar nuestras líneas telefónicas y participar de lo que vamos a entregar hoy a las madres que entrega Funcom. Así que pueden ya marcar las líneas telefónicas. Y tenemos también una pregunta, Rafa Gol, pensando en grande, que más adelante la va a formular aquí. El hombre que está monitoreando el chat e interactando con todos los cibernautas es don Elkin Lavo, que está cumpliendo años hoy. Hoy Lavo está de cumpleaños. Felicitaciones, que Dios lo bendiga. Cumple muchos años más. Un aplauso para Elkin Lavo. Hola, señoras y señores. Saludos de corazón para todos ustedes. Bienvenidos, este es el superdebate con los temas polémicos del día y pensar que llegué a Rafa Gol con don Gustavo, don Augusto en ese entonces don Carlos Alberto Arbeláez a la edad de 21 años y aquí bien, estamos, ya bien con pollito. 43 Señoras y señores el saludo muy cordial para todos ustedes la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol a propósito del técnico extranjero que tiene nacional el brasileño Autori ¿Cuál fue el último técnico extranjero ...que tuvo Nacional y quedó campeón en el fútbol colombiano con el equipo verde de Antioquia. Ah bueno. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Así dice el señor y también ha hecho de comentarista de fútbol, como es la moda en algunos canales de televisión. Señoras y señores, de Atlético Nacional se logró el objetivo, yo diría importante, el empate... Porque es que al final de cuentas quien clasifique a la final del fútbol colombiano no se va a establecer si tuvo un bueno o no partido, sino cuántos puntos obtuvo. Pero el trámite de Nacional hoy, muy pobre, muy escueto, ni un tiro de esquina a favor del equipo verdolaga, pocas opciones de gol. Hubo tres jugadores que solventaron este punto de Atlético Nacional y fueron precisamente Cuadrado, Boca Negra y Enríquez, como los defensores y el arquero del equipo verde de Antioquia, en ataque muy poco y como siempre el técnico leyendo malos partidos porque en materia de campo de cambios no vi un revulsivo en el equipo Atlético Nacional. Claro que el técnico miraba la parte de alternantes y no veía muchos. Eso sí, a mejorar el partido que sigue, que es entre el conjunto de deportes Tolima, para quien habla, el que mejor ha jugado fútbol en este grupo. Es jornada de visitantes, don Rafa Gol Han ganado dos visitantes y han empatado Atlético Nacional como visitante. Y del Deportivo Independiente Medellín, de los técnicos que se hablan, pues Alexis Mendoza sabe que no me, me cuestiono mucho que pueda llegar a, a Independiente Medellín. No ha ganado mucho en el fútbol como técnico, más sí como jugador, porque como técnico fue campeón de Copa Colombia con Junior de Barranquilla y pare de contar. Pero de los nombres que hemos estado escuchando, Lara de la Pava y compañía, no me choca el señor Alexis Mendoza, por lo menos tiene autoridad moral para hablarle a sus jugadores en caso de que llegue Independiente Medellín. Eso sí, señores directivos de Medellín, lo barato sale caro. Hay que invertir no solamente en buen técnico, sino en eh, jugadores importantes para este segundo semestre. En la medida que nuestros equipos antioqueños tengan buenos equipos, Generalmente el estadio se mantiene lleno El jueves se llena el Atanasio Señores en Barranquilla que fueron muy pocos al Metropolitano Don Rafa Golinares, el turno es suyo, señor Bueno, muchas gracias para Don Lobo. Ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas. Y estamos también con Global Sport, líder en mercado deportivo. Activación de marca, patrocinio, megaventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol, en todos los estadios del país. Llámenos 444-6529. ¿Usted quiere ver su publicidad en todos los estadios de Colombia, en las vallas electrónicas? Llame 444-6529 de Global Sport. Bueno, y ahora sí, queremos dedicarle y desearle a todas las madres de Colombia en este día, pues, es enviarles un abrazo muy, pero muy fraternal para todas las madres del Superdebate que a esta hora nos escuchan en todos los rincones de Colombia, de Antioquia. Especialmente para Doña Ana en Bogotá, para mi señora madre en Bogotá, que a esta hora nos ve. Madre, un beso, un abrazo. Y feliz día hoy, el Día de la Madre Estuvo muy acompañada del resto de sus hijos Nosotros acá a la distancia de corazón Pero bueno, hoy nos alegra mucho el corazón De poder recibir con un sonoro y fuerte aplauso A don Luciano González Equea El hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle Cuántos pares son tres moscas, salió de la clínica, estuvo hasta el jueves en la, Pablo, en, la León 13, León 13. en la León 13, estuvo primero en la clínica Las Vegas un poco de tiempo ahora, en la León 13, salió el jueves y hoy ya lo tenemos aquí. Luciano, bienvenido mi hermano. Gracias Rafa Gol, gracias a todas y a todos, gracias por tanta muestra de cariño. Eh, y ahora sí que sé que cuando digo que buenas noches para todas y para todos Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad Ahora sí sé lo que valen esas palabras Porque las he sentido en carne propia Por fortuna tuvo un montón de ángeles y arcángeles Todo ese personal maravilloso de la clínica León 13 empezado, Empezando por su director Por aquí traía el nombre del director Para darle un vitrinazo sonoro pero lamentablemente se me traspapeló, pero él sabe que lo quiero y que lo llevo en el corazón, como a todos los médicos y enfermeras de este centro asistencial, que para fortuna de los antioqueños todavía está vigente y está más vivo que nunca. Acuérdense que la mayoría de los antioqueños, yo diría que el 90% de los, de los antioqueños, y más que de los antioqueños, sí, porque también venía gente de... De otras partes Nacieron en dos clínicas La León 13 y la Luz Castro de Gutiérrez Y en el Parque de Río y, y, Sí, ese es el origen de todos, el Parque de Berrío. Y realmente, qué maravilla de clínica, qué personal, qué gente tan buena Pero entrando en materia Pues, es que estamos en finales ¿Sí? Y a finales no hay que jugarlas hay que ganarlas, ese es un principio del fútbol tan claro, tan elemental, que no admite discusión, y si miramos un punto en una final, en calidad de visitante, pues me parece que es un punto importante, valioso, ahora, que el equipo no hizo un solo tiro al arco en 94 minutos, hablo de Atlético Nacional, es verdad. Es verdad. Que el equipo no hilvanó una sola jugada. Interesante. Es verdad. Pero también, como ya va a todos el técnico Autori, ya noté el primer sablazo. El técnico no sabe leer los partidos. Pero, ¿con ¿qué recambio vas a hacer vos? ¿Qué recambio? Si tu columna vertebral está desarticulada. ...cuatro hombres claves del equipo ausentes en el día de hoy... ...yo sí justifico Autori... ...porque ese punto tiene características de hazaña... ...cuatro hombres de la columna vertebral... ...fuera de la cancha... ...los dos delanteros y dos volantes importantísimos... ...y qué veía en el banco... ...muchachitos... ...jugadores nuevos... ...generación nueva, entre otras cosas... ...y no es ninguna publicidad para nadie... Y es un consejo fraterno de alguien que sufre por Atlético Nacional Es un consejo fraterno directivo del Nacional A esta generación de peladitos Gianluca Rivera, Gilmar Palacio, yo no sé qué, yo no sé cuántos jugadores que hay en Nacional Asomándose a la ventana del fútbol profesional Hay que ponerles algo más Hay que ponerles un coaching para que les diga a ellos que son capaces, que pierdan la timidez, que pierdan la, la, la tristeza. ¿Cómo entra un culicagado de estos a la cancha con la cara mugada, orinado en los pantalones? ¿Qué diferencia hay en labor entre el señor Viera eh, y el señor Gianluca Rivera? ¿Qué diferencia hay? El arquero. Si sí, el arquero de Junior y Yaluca Rivera. Que el uno es el otro es uruguayo. Los dos juegan lo mismo y viven de lo Fútbol. mismo. Fútbol. Entonces, a esos muchachitos hay que ponerles un coach. Y un coaching no es un psicólogo ni una psicóloga. Un coaching es una persona que potencialice... Desde el primer día que estuve en el programa, retornando después de este viacusis, que por fortuna me lo llevaron muy bien, mis sirineos de la clínica León 13... Les insistí con un nombre Y lo digo con conocimiento de causa Porque cuéntelo, yo sé el cuéntelo. trabajo Del maestro John Jairo Vázquez Yo sé el trabajo que, el hecho, que él ha hecho En el balompié profesional En equipos como Itagüí En equipos como el Deportivo Cali Lo intentó hacer en el Deportivo Independiente Medellín Pero como siempre En todos los equipos No había presupuesto la primera vez que Leonel llevó a, llegó al Medellín, llamó a John Jairo, pero no había presupuesto. Hombre, qué bueno que John Jairo le diera unas cuantas conferencias a estos morenitos para decirles que no pueden ser tímidos frente a lo que es su futuro y lo que es su modus vivendi. Uno no puede andar muerto del miedo con lo que va a vivir. Y cuando sale ese miedo, nunca. De todas maneras, yo no voy a decir que estoy bailando en, en, en la piernita que me queda como buena No voy a decir que estoy bailando Pero sí les quiero decir a la gente de nacional que tranquilos Que hoy se dio un buen paso Y yo, como digo, ya me van a analizar Ya me lo van a analizar Acuérdense de una cosa En las finales, la media inglesa es un ítem importantísimo y hoy, la mitad de la media inglesa ante Junior comenzó a aplicarse. Bueno, señor González, nos alegra mucho que haya llegado con esa energía, esa energía tremenda de Luciano González Ezequiel. Llegó haciendo recomendaciones, todo para el bien del equipo Atlético Nacional. Pero vamos a la otra vereda, la vereda de frente con el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Qué pasa con el Medellín? Ya ha contratado un técnico, no han contratado técnico. Quién viene, qué pasó con el goleador Germán Ezequiel, el de los 21 goles, todo esto lo va a decir Gustavo Sorbi, además nos va a hablar del partido que acaba de terminar, donde Nacional empató en condición de visitante, frente al Junior de Barranquilla, 0-0. Don, don Gustavo, buenas noches, bienvenido. Hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Primero hombre bienvenido Luciano me Gracias, alegra mucho Gustavo, me alegra mucho mamá. verlo y sobre todo por coincidencia usted reaparecer el día de las madres usted sí. que ha sido como una madre para mí hombre <risa> ah no, ah. Bueno. no, no sí, madre, sí. soy el más veterano de este grupo ustedes felicitaciones González sos una madre pero, pero muy bueno muy bueno de verdad y el hombre está lúcido la tiene clara pero sabe una cosa no le quiero dañar la celebración señor González del punto en Barranquilla pero ese punto sirve Siempre y cuando Nacional le gane a Tolima el jueves. Acá, claro. Claro. Si Nacional no le gana a Tolima el jueves, ese punto no valdría mucho. Pero esperemos que, que le gane. Pero hablando del partido de hoy, el señor Autori, sí, no, no tiene mucho, pero se demoró demasiado con jugadores en la cancha que caminaron. ¿Qué hizo Cepelini hoy, por Dios? Cero. ¿Ah? Cero. Nulo. ¿Mm? Porque hoy se al menos, Porque al menos Aldo, Aldo, mientras estuvo en la cancha Con lo veterano que está, sacó balones, sacó un balón casi que de gol ahí en los últimos minutos Pero Cepelini, por Dios, no se sabía ni qué hacía en la cancha Claro, se ganó porque, una amarilla hoy. Porque es que, mire, señor González Nacional es un equipo que se ha caracterizado por tener la pelota Por tener la posesión de la pelota Y hoy no parecía Nacional en ese segundo tiempo Qué pena, pero sí, no parecía pero, nacional. Pero la porque, tenía con porque, Magnelito Orre, porque Junior. Con Alexis no, porque Enrique. a mí a mí el rival me mete allá. Pero si yo tengo armas, no me dejo meter allá. Entonces, Indio Ramírez hoy tenía que haber entrado todo el segundo tiempo. Entró faltando 15 segundos para acabar el tiempo. Imagínense. Eso, eso que, es lo que eh, me eso, saca la piedra a mí de ese autor. Eso es un irrespeto de un técnico, sí. meter a un jugador cuando apenas falten. 15 segundos... segundos. Usted, usted, si se ...usted se, se, se, se lo mete todo un partido para qué... ...no, no... no. Entonces, dirá, no, no. Bueno, ...se ...se no, no, no, ...de no. pronto en 15 segundos... ...no, pues me pero, pero una, pero una González, cosa González, Luciano... ...González no cosa, se diga mentiras... ...que usted claro, sabe que claro, eso no es... ...una cosa... ...si yo veo que el volante... ...de ideas... ...el volante que yo tengo para armar... ...no está rindiendo... ...tengo que hacer algún revulsivo... ...y el revulsivo era el Indio Ramírez... ...puede que el Indio Ramírez... ...haga un gol... ...puede que el Indio Ramírez... ...juegue mucho mejor... Puede que con él se tenga la pelota, había que intentarlo, había que intentarlo y el técnico no lo hizo. Porque para mí hoy, Cepelini hizo el peor partido, lo que hace que está en Atlético Nacional. Él no es muy buen jugador, él es un jugador ahí más o menos, se defiende. Rendidor. Se def... Sí, rendidor, eso, se defiende. Mire que ha hecho igual o más goles que Barco, Entonces, ha hecho aporte. ...pero como estaba jugando hoy, era para cambiarlo... ...y el técnico lo respetó demasiado, lo mantuvo mucho tiempo... ...y apenas en el último segundo, en el último minuto... Eh, ...se da cuenta que podría haber entrado el Indio Ramírez... ...entonces, Nacional que se ha caracterizado por tener la pelota... ...hoy no la tuvo, se dejó meter a Yassi... Sí. ...no tuvo, no, es más, no tuvo argumento... ...mire, los laterales hoy de Nacional... ...no, qué pena, si esto lo ve, si hoy vio el partido... Carlos Queiroz no los llama a la Selección Colombia. Hoy les dieron un paseo de novela al señor Eliberto Palacio y a deiber Machado. Ese muchacho Luis Díaz los desnudó a los dos porque el hombre se fue por mandada izquierda, por allá, por allá, sacó a Deiber Machado comenzando el partido. Después estuvo por el lado de Eliberton Palacio y también. E Inestrosa cuando estuvo, también. Así que, no sé, los laterales hoy de Nacional. Mire, hoy el sistema defensivo lo mantuvieron. En el cero, no los laterales, porque los laterales los pasaron como alambrado caído. Los mantuvieron boca negra y Enríquez. Y es más, boca negra sale de figura de la cancha y creo que para la gente de Wynn también, y para nosotros lo vimos como figura de la cancha antes que win porque aparte de jugar bien, sacó el balón de gol de, de Viera. Ese balón era de gol. La pelota iba para el ángulo. Allá no llegaba, no llegaba nunca cuadrado. Y él lo sacó, y él lo sacó. Y hablando de Independiente de Medellín, ya que usted, señor, eh, eh, señor no Lina me bien. está apurando, sí, señor. le, le no te quiero decir, le quiero decir que ah, no te oiga, te lindo, oiga, le quiero decir que si, eh, como está tomando fuerza, es más, la semana pasada, el día jueves, se estaba dando como un hecho que Alexis Mendoza era el nuevo técnico de Independiente de Medellín. Pero después hubo <ríe> cosas que el hombre no aceptó como que le nombraran parte del cuerpo técnico para que dejaran a calle y compañía y yo estoy de acuerdo que la gente que está ahí que está haciendo las cosas más o menos bien pues que también él los tengan ahí en cuenta y Alexis Mendoza parece que no aceptó pero dicen que en las últimas horas vuelve a tomar fuerza el nombre de Alexis Mendoza entre traer a Alexis Mendoza y al señor Eduardo Lara eh, a Jaime Lapava la Pava que hace rato no hace nada y descendió al Tuluá yo sí prefiero a Alexis Mendoza y entre traer al Turco Asad que está que desciende también un equipo en Argentina de la B, y que los, eh, los antecedentes son funestos del señor, yo sí prefiero a Alexis Mendoza, que creo que nos puede, eh, no sé si sacar campeones, pero que puede hacer una gran campaña con Independiente Medellín. Bueno, señor Gustavo Osorio, seguimos saludando en el Superdebate. Aquí está el charrú Andrés Cuello Núñez. Tiembla ayer, nacional. No, no tiembla, ayer estaba cumpliendo años. Los felicitamos los mismos años de la voz, increíble. Gracias, Bienvenido Rafa. y felicitaciones. Gracias. ¡Ay, Charrúa no Núñez. Gracias, Rafa. Bueno, eh, muchas gracias por, por el aplauso y gracias también a mis compañeros por la fiesta y por todo ello. Y feliz cumpleaños para el compañero aquí, la Labo en el día de hoy. Saludo a todas las mamás. De Colombia, de Uruguay y del mundo Saludo a mi esposa Andrea Pacheco Que es mamá gracias a quien les habla <ríe> ¿Eh? Es la verdad claro. Y el saludo a mi suegra que es como mi segunda madre Alba de la Rosa que también está viendo el programa en Uruguay Bueno, entremos en, en, en lo que tiene que ver al partido en sí Yo los veo demasiado conformistas a ustedes con el 0 a 0 Y a, la verdad a mí me preocupa que un equipo grande como Nacional Se conforme con tan poco Nacional no jugó la verdad, le dije durante la transmisión en AM 910, la voz del Riverán de De Todelar, durante el relato de Rafa Gol. Nacional juega desde el primer minuto a aguantar, porque no se notaba que fuese hacia adelante. No, todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. No generó una jugada de peligro en el primer tiempo. Hay solamente un remate de Rivera, que la pelota rebota en un defensa y que el arquero va y la atrapa. Nada más, es muy poco para un equipo grande como Nacional. Y en el segundo tiempo, cuando empieza el segundo tiempo, hay un remate de Cepelini que la tira a las nubes. Como uruguayo que es, tenía que haberla tirado al ángulo, pero le pegó mal, Cepel, y la tiró a la Gran 7, la Porto verdad. Colombia, le pegó Colombia. muy mal, muy mal le pegó Pablo Si lo está viendo tío. ahora, Pablo, Pablo le pegaste muy mal, hermano. Así no le pegaban ni siquiera en Boston River, ni en la selección uruguaya, ni en Peñarol, pero no ni en No ha dicho nada nuevo. No, ¿no ¿la has dicho nada nuevo. Lo que has dicho, El tema pasa por saber. Oiga, lo que dijiste, es que no había hecho ningún remate, lo dijo Luciano. A ¿qué quiere jugar Autori? ¿A qué quiere? Es jugar brasileño? La verdad, ¿a qué quieres jugar? A aguantar el resultado. Junior hoy, hoy, la verdad, eficacia cero, porque en las ocasiones de gol, solamente de Junior, solamente de Junior. Hay un remate de tiro libre de Viera, como dijo Gustavo, que la pelota va al ángulo. Ojo. Cuadrado la Debería queda mirando. A ver el Cuadrado la queda mirando y la quiere sacar con la pestaña, como Debería no puede, aparece un en la ver el partido. Increíble, es un cero a cero mentiroso era para que goleara Junior, como los goles no se merecen, se hacen, voy a sacar lo positivo, el punto en carácter de visitante, pero hay maneras de empatar señores, yo no, no, no es un tema con Nacional, es con un equipo grande, porque Nacional jugó como equipo chico, 0 a 0 hay maneras de empatar el partido, lo de hoy fue pidiendo la hora, que termine ya, que termine ya, con miedo Nacional. No puede ser, no puede ser. ¿Dónde está la grandeza de Nacional? Un cero a cero increíble cuando todos quedaron esperando que termine ya, que termine ya, que termine ya. ¿Y qué ya. es este no, Junior Hombre? No. Pero ¿Qué junior? De junior Junior ¿Qué? le faltó la eficacia de del junior? gol. Por, Esa es la realidad. Porque Luciano. es que es muy fácil. Esa es la realidad. La, perdóname, es muy fácil hundir al Atlético Nacional. Yo no estoy hundiendo, estoy pero diciendo yo, la yo, verdad. Yo, yo, yo vi el partido. Me parece que no lo viste. A excepción uh, del tiro al ángulo que colocaba Viera, Junior nunca le llegó al Nación sí. claramente para gol. Uh, un remate, la, no nunca le llegó. Luciano, hay un porque remate un de piedra y está estricto. No. De parte Hay un remate de, de Piedraíta que pasa eh, Que pega sí, en la red exterior sí, sí, no Hay entró, un cabezazo no de Bueno, pero solamente generaba fútbol Vos como hincha de Nacional Tendrías que preocuparte de que Nacional No generó una jugada de fútbol La verdad, no generó no, nada no Nacional preocupado. Nada generó yo no Nacional preocupado. No generó nada de porque Pero, no nada generó nada. pero tendrías que preocuparte que preocupar por, por lo futbolísticamente hablando Fue un desastre Nacional, no jugó se dedicó solamente a defender, a defender y a defender y a defender y a defender. Y si eso es nacional, solamente defender, no, señores, no. Cero a cero pidiendo la hora. No, no, no, no. no, no. Muy poco para jornada. un cuadro grande como nacional. Muy poco para un cuadro grande como nacional. Preocupante, la verdad. ¿Qué se puede esperar? Esa es la realidad... Yo quiero preguntarle enseguida a la O que mire a ver qué dicen los cibernautas, a ver qué, qué dicen los cibernautas precisamente. Si están de acuerdo o no con el empate, pues lógico que se empató. Pero, ¿qué piensan del empate realmente? No, un la, la, empate la, la, en una final de visitante sí. y qué horror, no, qué pecado no, no, tan no, grave, bueno, Nacional no es pero, nada, pero, no, vamos a ver si no, no es nada. Yo no vamos dije eso, no atacó. Yo no dije equipo. eso, dije Mátalo. que lo positivo era justamente el empate, traer ese punto en carácter de visitante y nada más. Y nada y más si lo es porque es un mérito. Pero te parece sí, poco. Nada más hizo oiga, un oiga, me parece poco al Charroa decir que Nacional es un equipo chico. Hubo le aseguro que nacional. a los hinchas y se ha caído muy mal, muy claro, mal esas claro. palabras. Pero es jugó como equipo chico. chico. Quién, ¿Estoy mano. mintiendo acaso o no? Jugó como equipo chico. 0 a 0 y todavía pidiendo la obra. No. Es que hay un problema aquí, hombre, muy claro, hombre. El señor Chervo no le gusta nada de Nacional. Entonces nunca esperemos que, que haya un comentario no siquieramente decente a favor de Atlético No nacional. es cierto, eso lo, no, eso, eso lo sabe todo el mundo. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Yo inculcar, no sé el que inculcar tiene inculcar vos, Atlético no es Nacional, pero no hace rato que anda en una campaña. Hombre, no le gustaría señor Osorio que su Deportivo Independiente Medellín estuviera en esta final. Y yo hubiera sacado un punto ante el Junior sin importar cómo No, me hubiera gustado ah, sacar bueno, ese punto bueno, Pero también jugando un poco bueno. más Porque mire, hoy, y habría que buscar Entre los que llevan estadísticas Habría que buscar ese récord de no cobrar un tiro de esquina Un equipo que en el mundo no haya cobrado un tiro de esquina en un partido Lo que quiere decir que fue tan atacó, pobre el ataque Es que ya lo dije, ataque. ese es el gran pecado hoy Un solo tiro al arco pero como resultado así, ah, el empate Por eso Y, sí. y las finales son de resultados Las finales son de jugar taquitos y paredes y espectáculo a la tribuna, no Las finales son de jugar resultado. Y hoy, me perdonan los televidentes, a punta de fuerza testicular Nacional sacó ese punto en Barranquilla Bueno, seguimos en el panel y le damos la bienvenida a esta hora a don Juan Diego Arroyave, sí, las finales no se juegan, se ganan. Mm. ¿A usted cómo vio hoy el Partido Atlético Nacional? ¿Está de acuerdo con lo que dice su compañero? Está, ¿Está feliz. El señor bueno, escudero ve, ve, Luciano está, González. no está? Está feliz, vea, está celebrando y todo. Bueno, buena noche, Rafa saludo especial para usted, para todos los televidentes. Abrazo y beso grande para todas las madres en Colombia y en el mundo. En especial para la mía, doña Genívera Muñoz. Un abrazo especial, madre. Bueno, no, conformista, no, es que una, una cosa es el resultado, otra cosa es el juego. ...en el juego el hinche está preocupado... ...y lo hemos dicho todos estos días... Eh, eh, Rafa Gol ...el tema del, de, de, de Nacional... ...del fútbol en sí que está practicando... ...no convence, la gente no lo degusta... ...pero en resultados... ...mire que se metió en finales... ...que pasó como pasó, pasó a finales... ...se juega en Barranquilla, ojo... ...el antecedente en Barranquilla... ...factores que alteran el normal juego de Nacional... ...primero... ...jugadores lesionados... ...mucha parte, un, un porcentaje muy alto... ...de los jugadores no estaban compitiendo hoy... ...de los que han estado en la campaña... ...dos, el tema del nivel del mar... ...Nacional entrena, altura... ...y estaba a nivel del mar... ...ahí hay una dosificación física... ...que muchas veces puede... ...algunos jugadores, muchos de ellos la pueden sentir... ...en este caso los jóvenes... ...y tres... Que este, estaba enfrentando a Junior de Barranquilla, el equipo mejor armado del torneo, el equipo que estaba hecho para reinante. ser el campeón reinante, exactamente. Estamos exactamente. Y que con para todo ese palmarés y con todos Muy sus aburrido. elementos, pues hombre, hoy estás estaba buscando obligado para a estar justificar el 0-0. Obligado a ganarle a Nacional. No, no, porque el equipo estaba eliminado. Para el Lo demuestran cero cero. No, los 15.000 hinchas que fueron excusa. al partido en Barranquilla. Sí. Ahora que ahora le tocaban a También no, que dolor de, no, no, de cabeza. No te como descuello. No te como descuello. Seguí, seguí, seguí. No, que como es que. 0 -0. Es nacional culo, si Nacional. No atacar a Nacional no Nacional lo jugó. No, no, no. ¿Vos y si luciano atacar a, nacional? a mí contra los no, nacional? Y, y, Yo y, que tengo que ver. No te cabe atacar Nacional, Cuello. Per, perdóname. No. Y mire, el de no nacional. No go nacional. Go nacional. El el jugó Nacional. No jugó. No. No. De equipo sí. chico. se Nacional. no. Estoy de acuerdo con Cuello. ¿Cómo le parece la. Oiga. Ah. La búsqueda usted nunca de, de, acuerdo de acuerdo argumentos conmigo. del usted señor nunca No, tú es que buscar, ah, es que buscar disculpas. Entonces, disculpas Oiga, buscar ah. disculpas en no el mar disculpas. Ah, no. Oiga, había una tormenta en el mar y No, eso no son disculpas, no, no señor ¿Ah? Tormenta no Un no. momentito no. no. no. A nivel claro. del mar no, no, no, no, no, no, no, no use explicaciones Usted nunca está de acuerdo con lo que yo digo, Gustavo Usted no se arremetan de esa forma El factor altura los factores climáticos si son donde se juega el fútbol sí inciden en el balón Tiene razón No me que ahora lo vayan a ignorar pues, no, tener razón. Es la primera que vez que a Nacional recuerde Junior. En en razón, ¿Qué ya? querían? Que Nacional corriera a lo largo minutos. Razón. Que desde el primer minuto arrancara a correr a nivel del mar. Le digo que en 10 minutos estaba fundido ese equipo. No, El equipo tenía que dosificar su fuerza. Él no podía salir a arremeter a, a de la forma que pensaban todos que arremetiera frente a Junior. no Eso es imposible. Pero lo que sí, lo que sí sorprende es. El resultado que saca. Ese 0 a 0 vale mucho porque son finales. Y nada más. Finales. Y nada más. Y nada más. el partido. 0 a 0 y nada más. Eso, el el cero cero y en nada eso sí estoy de acuerdo con lo que dice usted, señor Osorio. En eso sí estoy de acuerdo. 0 a 0. Ese nada punto más. tiene validez. Es el, el jueves bueno, cuando ah. se enfrenta al Deportes Tolima. Acá estamos para, ah, analizar, ah. El partido, Acá estamos para analizar el partido, no para entrar. El Deportes excusa. Tolima y se va a saber si Estamos para analizar el Partido Nacional. Y lo muy, mal, un extra, muy, muy un mal, punto Muy bueno, Barranquilla. Señor. No, señor, es que una cosa es consecuencia de la otra, cuello. No le busques. A lo yo no estoy buscando no, nada, estás que está buscando des, su voz, destruir yo, la yo simplemente nacional. estoy no, diciendo no es lo así, que así, di en la cancha. No es así, Llegó la nueva, llegó la nueva, nueva. nueva, para tumbar al Atlético Nacional en la crónica deportiva local. No. Otra hacha más. No. Y no, mañana no, no, no, van a decir no. todas las hachas que qué horror, que hay que echar a Udoria, no, no. y hay que echar a, a Barcos, que no, qué no, horror. no. Pero miramos la importancia de ese punto No me subas a ese barco lo, lo que, que no voy Lo que pasa es que el problema aquí es que no estamos jugando el campeonato Analiza normal. el partido, estamos analiza todo, el partido todo, El partido analiza, no no nada no, más No se está justificando lo que haya hecho Nacional hoy Que el mal juego, sí, mal juego, está bien Es que eso no es de hoy, Mal eso juego, está bien, Listo, el mal juego, pero el tema resulta Pero decir que no jugó nada yo yo recuerdo Te da miedo que dice que no puedo nada al final. Que ha quedado campeón esa Me da resultados. miedo cuando decir que no gana la, la, la Arroyave, ah. qué contradicción. No sé, dice verdad, que no está justificando no sé, Lleva media hora muchacho. justificando no, el empate. No, señor. No, y y el mal juego, ojo, el mal juego. Exponiendo lo que la realidad de un partido ...que se jugó en la ciudad de Barranquilla bajo muchos aspectos que jugaba Nacional en contra... Ahí está ...y el con problema, una obligación de obtener un buen resultado en esa ciudad... Sí, sí, ...y para acionar para Rafa Gol, le cuento a usted. que no Gustavo. ha terminado? No, que no, tan ...le, larga, le, le, le, el se le acabó. cuento a usted, le cuento a usted... ...don Alexi Mendoza ya está en la ciudad de Medellín... ...ahí lo dejo pues... ...bueno... ...bueno... ...bueno, vamos la la a hacer la pausa... Y ya regresamos con ustedes Les recordamos que a esta hora también estamos enlazados Transmitimos en directo a través de la voz del Río Grande 910 AM en la ciudad de Medellín Analizando el juego que acaba de terminar Nacional Junior Pausa y ya regresamos, permiso Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia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 Los hinchas de corazón, hagan así hoy, los hinchas de corazón serán las hinchas de corazón mamacitas y traemos hinchas de corazón de la barra, los arrieros verdes, hinchas del equipo atlético nacional ¿Nombre completo? Inés López Inés López, ¿hace cuánto lleva yendo a fútbol? Desde el 71 ¿71? Tocó esa maravilla, Inés. Ayer, Antes de ayer. ¿cómo le pareció el empate del verde? Sufrí mucho, pero me, me gustó, porque es que en realidad Junior, yo se lo dije a un sobrino mío, que no, que Junior es mejor que Nacional, eso sí es cierto. O sea, que le gustó el empate. Sí, claro. Señorita, ¿cuál es su nombre como me le da feliz día a la mamacita? Gracias, eh, Marjofelia López. Marjofelia, oiga, me gusta ese nombre. Marjofelia, vení a hacerme un mandado. Oiga, Marjofelia, eh, ¿quién fue la figura de Nacional? Eh, Boca Negra, definitivamente. ¿Salvo de todo? Sí, sí si no hubiera sido por él. Se vemos en otro comentario. ¿Dónde se ubica la barra Los Arrieros Verdes? En Oriental Baja, en el sector 10, en la mitad ¿En la mitad cuántos eh, miembros tiene la barra Los Arrieros? Más o menos 15 ¿15? 15 ¿Pocos pero siempre en el fútbol? Ah sí, claro, claro, que es lo importante Miro a la izquierda, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? O sea, llamazo. ¿Cómo, cómo? Mario Mazo. más Mario Felia Maso, usted se ve que hace unos, unos frijoles espectaculares con, con garra y de todo. ¿Cómo lo supo? ¿Cierto? Lo adivinó. Lo y... Mamá, ¿cuántos hijos? Tuve dos, pero ahora tengo nada más uno. Uno. Que Dios esté en la gloria del de otro. Sí. ¿Hinchas de Nacional todos en su casa? Toda la vida. ¿Toda la vida? Todos cuatro, somos cuatro. Ya, ¿y quién fue el mejor de Nacional? Para mí, Bocaneda y, y Alexis. Alexis Enríquez Sí, los dos ¿Sí? centrales, fueron los mejores de nacional ¿Muy regalada hoy? Sí, bastante No me diga que le dijeron, la voy a invitar a almorzar afuera y le sacaron los muebles a la calle, no, no, no Afuera no, porque es muy maluco ir a un restaurante, mucha gente uno... hacer, ¿Hacer fila? Hacer fila, hacer fila no En la casa estuvimos todos compartiendo Ya Nos llevan el almuerzo a la casa y disfrutamos maravillosamente ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Salomé Cifuente Salomé, me gusta ese nombre, hincha de Nacional desde que nació, me imagino Obviamente, eso es tradición de la familia ¿De cuándo va a ser mamá? Ya es mamacita, ¿cuándo va a ser mamá? No, ojalá muy, muy lejos Muy lejos, no, es bueno tener un hijo ¿Le gustó Nacional? Sí. La verdad, no mucho, pero por lo menos el empate lo trajimos Invite a la gente a que vaya al estadio el próximo juez y se llene el atanasio Ah, ojalá que vayan todos al estadio el otro juez y que se llene el atanasio Muy bien, señoras y señores un plano espectacular para estas mamacitas Un paneo, son hinchas de corazón ¿Usted qué trajo? Una torta Mano. Para el señor Elkin Que está Muy cumpliendo bien. años y Para mi amigo el Charrúa también Muy que bien, cumpleaños bien. ayer ¿Y qué dice la torta? Feliz cumpleaños Elkin, el señor te bendiga Barra los arrieros Inés López, Ofelia Mazo, Mario López y Salomés y Fuentes Y mira lo que te dice aquí Para que hoy sea un día inolvidable Pido a Dios te permita llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos muy especiales. ¡Qué bonita! Ay, señoras y señores, termino con estas hinchas de corazón también para mi amigo el charrúa que cumplió años ayer. Ahora me apaga la velita. ¿Ah, sí? Sí. Don Rafa Golinares, el turno es suyo. Estos son, y son hoy, las hinchas de corazón, porque es el Día de la Madre para ustedes. Pero seguimos en el super debate los temas polémicos del día que pues sí a la hora de hacer balances individualmente me parece que tiene un punto muy destacado hoy para mí está el jugador Daniel Bocanegra y Cuadrado a mí me parece que Cuadrado hoy atajó muy bien Luciano para usted quién y fue la figura de para Luciano? mí Alexis Enrique Daniel Bocanegra Cuadrado Palacio Machado Aldo Leao Perea porque es que Nacional soportó con estos hombres el embate escuálido de Junior no, yo creo junior, que... junior, junior fue un tiburoncito claro. sin dientes sí. Amagó mucho pero no mordió absolutamente nada Sí, pero parte, parte del de hecho de que no tuvo eficacia el Junior Y no le llegó tanto a Nacional Teniendo tanto la pelota en el último cuarto de cancha Es que salieron figuras Boca Negra, Enríquez y el arquero cuadrado En eso estamos de acuerdo en el primer tiempo Bocanegra se equivoca de forma infantil... ...pero después a medida que va creciendo en el partido... ...se nota realmente la importancia que tiene en el fondo... ...Alexis Enríquez también como capitán, inclusive lanzando... ...pero la verdad atacando a Nacional fue muy pobre... ...tanto así que Barcos no tuvo ni siquiera una chance de gol... ...y por supuesto Cuadrado, que también demostró su seguridad... ...el tan vapuleado Cuadrado, el que le dieron tanto... ...y que pedían al Pollo Vargas... Cuadrado sigue siendo el arquero de Nacional y tiene mérito y con qué. Y si hablamos de figuras del partido, hay que hablar, es míralo por el lado de la, del sector defensivo. Bocanegra se lleva todos los elogios, Alexis Enrique, los dos centrales estuvieron a la altura y en eso mucho mérito también para el bolero Cuadrado, que fue el que sorteó remate de fuera, pero ese remate de Gabriel Fuentes, que la sacó ahí cuando tuvo Junior una oportunidad después de una desinteligencia en el sector defensivo. Bueno, ahí estaba de todas maneras ¿Quiénes fueron las figuras hoy del Atlético Nacional? Muy importante Vamos a hacer la pausa Y la pausa la hacemos ya A nombre de DirecTV DirecTV va a transmitir la Copa Suramericana y la Copa América Pues sí, Juan Hernando Quintero no se va a perder la Copa América Pos, como dicen los mexicanos Pos yo tampoco en DirecTV veré los 26 partidos de la Copa América en HD Che mamita querida, desde cualquier ángulo con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV GO, vale la pena Que no te pase lo del mundial, llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago Así que usted puede adquirir también, vea el kit completo desde $49,900 pesos con todo incluido y recargas desde $10,000 pesos mensuales para sectores especiales. Pero no se pierda la Copa América, no se pierda la Copa Sudamericana. Acuérdense del Mundial pasado que la gente madrugaba a ver un partido uruguay? era el Chavo. Y, no, que el Chapulín Colorado, sí. que el otro viendo Chespirito. Hermano, que no les vuelva a pasar a files de Ya, a Directiv, llame.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 Listo, listo. Bueno, estamos a nombre de Funcron, Soluciones en Script, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y muchos más. Si busca desarrollar tu marca, estampar campaña publicitaria o política, llámanos. Funcron, 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcrom. Ya vuelve el Debate. por Teleantioquia, Tevin Grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. La superinterés financiera de Colombia. Adscrita a Focaco. Si compras Chance Manual, tus sueños...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 Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Proseguimos en el superdebate. Lo estamos polémicos. Recuerde que este programa. Se emite todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. 12 del día a 3 de la tarde. La frecuencia 9 días en la ciudad de Medellín. Y para todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, nos pueden sintonizar en www.rafagol.live Bueno, ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posición. la próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero de fútbol en Colombia? ¿Cuál es la ciudad donde más va la gente a fútbol? Estos datos los presentamos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafael Arbeláez, respetamos el termómetro, hablamos de las asistencias en la primera fecha de los cuadrangulares. Buena asistencia en la ciudad de Cali, el resto pita público en los estadios del país. La primera en Cali, 36.200 espectadores, la segunda en la ciudad de Barranquilla con 15.012 espectadores y la tercera ayer en el estadio de la ciudad de Santa Marta donde asistieron 2.000. ...700 espectadores... ...¿cómo le parece don Luciano?... ...el acumulado está de la siguiente manera... ...acumulado por ciudades... ...primero... ...en Medellín... ...443 100 espectadores... ...segundo en Cali... 353.241, ...la tercera en Bogotá... 255.062 espectadores... ...el equipo con más asistencia... ...Luciano, el verde... 261.970 espectadores... Los resultados de la primera fecha de cuadrangulares... ...América 1, Millonarios 2... ...Magdalena 1, Pasto 3... ...esto en el cuadrangular A... ...en el cuadrangular B... ...Junior 0, Nacional 0... ...y mañana se juega el partido Tolima contra Cali... ...a las 7.45 minutos de la noche... ...las posiciones quedaron así... ...en el grupo A, cuadrangular A... ...Primero Pasto 3, segundo Millonarios 3... ...Tercero América 0... ...y cuarto Unión Magdalena 0 puntos... ...y en el cuadrangular B... ...Primero Nacional 1... Segundo Junior un punto, tercero Tolima cero y Cali cero que juegan mañana. Y la próxima fecha de los cuadrangulares, Pasto enfrenta al América, será el día miércoles, Millonario enfrenta a Unión Magdalena y el próximo jueves Cali frente a Junior y Nacional enfrentando al equipo Deportes Tolima. Ese partido será a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el país, en el estadio Atanasio Girardot. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias don Carlos Arbeláez y, y de una vez vamos sacando las conclusiones de lo que ha hecho Medellín esta semana, en el cierre, qué hace el equipo rojo y, y qué se vislumbra para el Deportivo Independiente de Medellín. A ver Luciano, ¿qué opina usted? Se están demorando en contratar el técnico. Es que cuando uno echa un técnico es porque tiene el reemplazo. ...y el señor presidente del Medellín se está demorando más de la cuenta en contratar al técnico... ...porque vea, traer técnico, traer jugadores, eh, la, la nueva cabeza qué ideas tiene... ...en fin, están perdiendo mucho tiempo con eso del técnico del Medellín. Pero lo primero que tienen que contratar es el técnico... ...porque ya nos conocemos también otra historia que es traer jugadores... ...y después decir el técnico que no los pidió... ...y ha pasado infinidad de veces... Entonces yo creo que, mira lo que le pasó a Leonel Álvarez, que le trajeron como cinco jugadores del Envigado y él dijo que no le servían, que no los había pedido él. Lo que quiere decir que lo mejor siempre es contratar al técnico. Porque escuché en el transcurso de la semana que ya habían contactos con algunos jugadores, entre ellos creo que Pecoso Correa de Once Caldas y no sé qué otro jugador. Alexis Zapata. Ah, Zapata. ah y Alexis Zapata lo dio usted del Envigado sin contratar al técnico. Mejor contraten al técnico. ¿Qué tal que si es Alexis Mendoza después diga yo no pedí esos jugadores? Yo no los necesito. ¿Ah? Es una mala inversión. Por eso me parece que lo primero es contratar al técnico y le creo al gordito Arroyave que dijo que Alexis Mendoza ya está en la ciudad de Medellín. Claro que usted también alguna vez dijo que había un jugador de la selección paraguaya que estaba en el hotel y nunca jugó en el Medellín, ni lo vimos tampoco. Entonces, no sé, uh, espero amen. que esta vez usted sí le pegue al perrito y que eh. sea Alexis Mendoza, porque a mí, repito, amen, no me disgusta Alexis Mendoza, el día de no la me quema, disgusta Alexis Mendoza, porque don Raúl el Giraldo, quema, el, el humo, ese, ese otro señor, el Turco Azal, por favor, que no venga por acá, que no venga por acá, porque <risa> creo que está que lleva a un equipo de la B, la lleva, lo lleva a dónde, a dónde puede llegar... Eh, a la seis. A descender en el fútbol argentino. A la y creo que los antecedentes del Sol funestos. Así que no piensen en ese señor. El tema pasa que los jugadores están de vacaciones, ¿no? Eso es lo primero. Y en ese interín de vacaciones me parece a mí que los dirigentes tendrían que estar trabajando para saber quiénes quedan y quiénes se van. La gran, noticia, la gran noticia en Medellín, Luciano, es que sigue cano. Por lo menos hasta fin de año. Sigue cano. Esa es la gran noticia para el hincha de Medellín De ahí en más es otra cosa Porque no se sabe quién se queda y quién se va Pero quién se va a hacer cargo del equipo Esa es la gran pregunta Hay muchos nombres en carpeta Muchos nombres El que está más cerca es el de Alexis Mendoza Seguramente esta semana se dará el nombre del técnico No pasará de los primeros días de la semana Y de ahí el técnico que se nombre Que será eh, muy seguramente el, el barranquillero Alexis Mendoza Comenzará a evaluar la nómina del equipo eso es lo primero que se hace un técnico, evaluar la nómina para saber las necesidades y establecerla y transmitírselas a la, a la Junta Directiva qué necesidades hay en cuanto al tema de refuerzos. Y ojalá Medellín este semestre no se equivoque con, el, con los refuerzos, porque el semestre pasado o este semestre pues fueron funestos en el tema de refuerzos. Bueno, y vamos al chat. Preguntas rápidas en el chat con Elkin Lavó. ¿Y qué dicen los cibernautas a esta hora, don Elkin Lavó? Hay muchas preguntas de los internautas a esta hora y le dicen por ejemplo a don Luciano González Luciano, ¿Junior de Barranquilla un equipo malo? ¿O qué piensa del Junior de Barranquilla con el empate hoy ante Atlético Nacional? No, es un buen equipo pero no nos pudo ganar y él no. es que, es que la, la pregunta está muy bien hecha tan malo es Nacional que el rival no lo derrota ¿Quién es más malo? ¿Quién es el más malo? Tan malo es Nacional, tan pésimo es Nacional, que el rival no le gana el partido. Entonces, ¿cuál de los dos es el más malo? Muy bien, le preguntan a don Gustavo Osorio Salazar, Gustavo, el turco Asad, ¿quién es? ¿Qué nos puede contar de él? Y si es cierto que suena Eduardo Lara, el de Envigado, ¿y Ay, usted qué mi... piensa de los dos? Ay, Dios mío, sí, el gordito Arroyave hizo lo que yo iba a hacer, tocar madera, pero porque es que... Eh... El señor Eduardo Lara creo que no, no puede ser técnico de, del Medellín, no puede ser técnico del Medellín. Mire, eh, la campaña que hizo con Envigado teniendo buenos jugadores, a mí me parece que de los equipos que mejor jugaba era Envigado, pero él no pudo con el equipo, no pudo porque hubiera clasificado. Entonces Eduardo Lara no, Jaime de la Pava no, Turco Asad, yo no sé, Turco Asad sé que es un técnico argentino que actualmente dirige en la B... ...pero las referencias que hemos tenido de periodistas es que es muy mal técnico... ...es muy mal técnico, mejor dicho las referencias son horribles y por eso dirigen la B... ¿eh? ...si no estuviera en la A y a lo mejor estuviera en México, en, en Europa, no sé... Santiago Rodríguez saluda al Charrúa, le dice feliz cumpleaños Charrúa... ...y le anota, con la nómina tan débil que se llevó Atlético Nacional a Barranquilla... ...el empate es bueno siempre y cuando el juez se saque los tres puntos, ¿por qué tan negativo...? Con un equipo que le faltaron tantos jugadores para el día de hoy. Gracias Santiago por el saludo del cumpleaños. Simplemente Nacional es un equipo grande, de los grandes de América Latina. De los grandes en serio, no, no eso de... No, no, no, no, grande en serio. Y jugó como equipo chico. Me imagino que eh, si hubiese sido hoy el rival envigado, ¿cómo hubiese terminado el partido? Vladimiro Gómez le dice a don Juan Diego Arroyave si está de acuerdo con esta frase para Nacional. Es un equipo grande que jugó hoy como chico. Pero me parece que lo del tema del juego es una cosa y el tema del resultado es otra. Hoy se jugó un partido de finales y consiguió un resultado de finales. Exactamente. Bueno, y vamos, y vamos para el cierre. Tenemos la es pregunta de Pensando en Grande con Rafael. La pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido el último técnico extranjero que quedó campeón con Atlético Nacional? Esa es la pregunta. La respuesta la tiene Fabio Muñoz del Grupo Melao. Fabio, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa? Yo soy Fabio Melao. Y la respuesta es, el último técnico campeón extranjero con Atlético Nacional fue Oscar Héctor Quintavani, en el 2007, bicampeón. La tiene clara usted. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa el Fabio Melao, artista nuestro de la Tierra. Fabio, ¿usted es hincha de quién? Yo soy hincha del verde, hermano Atlético Nacional. De Nacional. Básicamente su estilo musical ¿Qué le gusta? ¿Qué canta? Bueno, estamos haciendo trópico urbano Eso es una fusión de la música del trópico Incluido la salsa, el merengue y todo eso Con la parte urbana Hemos hecho ya canciones con Nicky Jam Con Pipe Calderón en, Dentro de todo este concepto Uy, qué maravilla Y un temita a capela que usted diga Televidentes, esto quiero que escuchen y busquen en redes sociales. Bueno, de los últimos, las más recientes canciones que hemos hecho hicimos una versión de una canción de Daikiri de los años 80 la trajimos con el Trópico Urbano. Ustedes se van a acordar y los que no la conocen dice Estoy feliz desde que te fuiste, soy libre desde que te fuiste. Se este mantiene Swing, Swing. Que Dios lo bendiga. Elki, muchas gracias. Un saludo para todos. Chao. Ahí está la sección Pensando en Grande con Rafa Gol Nacional, Quintabani, campeón último extranjero. Soy feliz desde que te fuiste. Gracias, don Elkin Lavo. A ver, don Luciano, vamos a hacer el sorteo de los premios. Me da un número del 1 al 203. 40. El número 40 corresponde a la señora Edilma Álvarez, del barrio del municipio de Bello. Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. Don Gustavo. El 12 de día de las Madres. El día de la mamá para la señora Lina Marcela Acevedo en el, bar, en el municipio de Barbosa. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. Llegamos a los 43 con la voz. Uh, ¿También? El número cuantre, el 43 para la mamá. Hoy las mujeres están ganando. Ruth Sánchez de Caldas. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 138. El 138 pesos. para la señora Socorro Jaramillo del barrio La Floresta de Medellín. Ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Vamos al chat con Don El Del 1 al 722. 222. 222 gana con nosotros, señoras y señores, Andrés Salzate, dijo Oscar Héctor Quintabán. Y deme el número eh, 601. 601, señoras y señores, gana con nosotros, lo veo por aquí Juan Carlos García, también a través del Twitter Bueno, de todas maneras hoy, eh, queremos desearle a todas las madres un, un feliz día Gracias por sintonizarnos Y tenemos los vitrinazos, vamos a cerrar con vitrinazos Para todas y cada una de las personas que, que piden Hay mucha gente que pide, ¿eh? salúdame en el programa, meterme un vitrinazo Y con mucho gusto, pues, tengo aquí vitrina para... Don Carlos Duque, la gente de DirecTV, para Juan Valdés, para Diana Roa, para Sandra Molano, para todos ellos, nuestro saludos lo mismo para la gente de Legus, para la gente de Legus, que todos no se pierden el programa, Laura Villegas Betancur, para el doctor Gustavo Zapata Cardona, un saludo muy especial. Para mi madre que está en el cielo, está en el cielo, proviva en mi corazón, y a las que tengo en la tierra, que las quiero como si fueran mamás, Olga Suárez Mira y Doña Marta de Arisa. Bueno, para mi señora madre Aurora Salazar, que me está viendo en la ceja, Cecilia Peñalosa, Claudia Duarte, María Gracia Duarte, Evangelina, Liliana de Duarte. Para mi mamá, que también está en el cielo y seguramente nos está viendo desde el más allá, para Samuel Covelo, para María Elena Quirós, para Vicky García, para Laura Villegas y todo el personal de Empresa Legus. Como ya había dicho, para mi madre, Genívera Muñoz, el, el Día de las Madres, y para toda la familia de estudiantes de Medellín Fútbol Club, para el maestro Iván Echavarría, que es su, su manager, para la familia de la Casa Club, doña María Betancur, y también para eh, Joana, que es la que maneja toda la disciplina. Eh, saludo también para Tassiano Jiménez, que es hincha del Medellín. Vitrinazo, señoras y señores, mi señora madre está muy lejos, pero... Nos ve a esta hora. Pero está bien. Doña Doris Carmona, claro, en Toronto, Canadá. Carolina Valencia, mi mamacita, Paola García, la mamá de Daniel, mi tía Olga Gudelo, mi otra madre, mi suegra Doña Astrid, Juan Carlos en Barranquilla, Sandra Milena Escobar, nacional que hoy cumple 50 años de edad. Bueno, mis amigos, de esta manera estamos llegando al final del superdebate. A todos muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. No olvide la repetición de este programa en YouTube. Feliz noche. Dios le bendiga. Permiso.